Puente desvencijado ha llegado a Marvel Snap, hoy hablaremos sobre cartas y estrategias para esta ubicación. Primero debemos de entender qué es lo que hace esta ubicación, porque la verdad ha estado causando mucha confusión entre la gente. Incluso yo también estuve bastante confundido al inicio cuando recién salió esta ubicación. ¿Y qué es lo que sucede? Esta ubicación como tal es un puente desvencijado, es un puente que está demasiado débil. Y si hay una persona más dentro de ese puente, si entra una segunda persona, el puente se cae, ¿verdad? Todos al final caen al precipicio. Pero bueno, el concepto es el mismo. En esta ubicación, si hay más de una carta, tanto del lado del oponente como de tu lado, tiene una sola carta en total, si sal, si entra una carta más, sea tuya o sea del oponente, pues todas estas cartas se van a destruir. Entonces, para recalcarlo una vez más, si en la ubicación en ambos lados hay solamente una carta en total, no va a pasar nada, esa carta va a sobrevivir, se va a quedar ahí hasta que llegue otra carta más y ahí recién una vez que llegue la segunda carta simplemente todas las cartas se van a destruir. Pero hay cartas que van a poder sobrevivir por sí solas en esta ubicación, hay otras que van a ayudar a que otras cartas también sobrevivan en esta ubicación y hay otras cartas que van a ayudar a poner cartas en esa ubicación para poder destruirlas todas. El mazo que te estoy mostrando acá es el mazo de destrucción Que es el gran beneficiado de esta ubicación Es más, han habido otras ubicaciones que ya han salido anteriormente Donde el mazo de destrucción está siendo últimamente muy beneficiado Pero bueno, las cartas que más se van a beneficiar aquí Va a ser sobre todo para mí al menos Deadpool y Sabertooth Bucky Bars, muchos podrían decir Tío, pero Bucky también es una buena carta En verdad no tanto Porque tú usas a Bucky por ejemplo Para poder no este hacerlo explotar en esa ubicación y quede el soldado del invierno solo, eso es verdad. Pero al final, si pasa el siguiente turno y tu oponente pone otra carta más ahí, simplemente todo se va a destruir. Entonces, Bucky de repente puede ser que sea bueno jugarlo al final para forzar de que todo se destruye y que quede pues el soldado del invierno ahí. Si se juega de esa manera en último turno junto con muerte de repente... Podría ser una estrategia interesante, pero si no, jugarlo de inicio no creo que sea buena idea. Pero como pueden ver acá ustedes, este masito, eh, y es más, también podrían poner nova en lugar de la ardilla tal vez. Que eso también podría ayudar a que no explote. Hay buenas cartas acá. Interesante para poder ayudar un poco el ciclado de destrucción. Así que por esa razón creo que este es un masito. Que puede ayudarles a ustedes. Incluso como pueden ver. Acá hay algunas cartas también. Este, digamos un poco independientes. Porque se pueden utilizar en otros mazos. Como por ejemplo tienes acá aero Ero. Aero es una gran carta que puedes utilizarla incluso en turno 6. Si es que vas ganando las dos ubicaciones, digamos, que no sean el, el puente desvencijado. Y con Aero la pones al final del turno, atraes todo lo que vaya a jugar tu oponente en ese, en ese turno, ¿no? Y todas esas cartas van a ser destruidas junto con Aero y así tú puedes tratar de obtener la victoria en las otras dos ubicaciones. Está bastante bueno lo que puede llegar a ser esta, ¿no? Esta, esta carta de Aero, pero es, también es muy circunstancial porque digamos que te juegan Silver Surfer, ¿no? ¿no? Y, y solamente le faltaba a Silver Surfer el bosteo para ganar. Tú juegas Aero. A Silver Surfer lo arrastras al puente. Pero Silver Surfer primero va a triggerar. No va a activar su efecto. Y después se va a morir. Así que pues ahí no va a haber mucha diferencia. Y al final el oponente te puede ganar. Así juegues Aero. Así que ahí hay que tener cuidado. Y hay que tener criterio para ese tipo de cosas. También otra carta que es buena es líder. También que es una carta independiente que se puede jugar en muchos mazos. Es una carta interesante. Porque esta carta acá lo que puede hacer también. Es traer copias, ¿no? En este caso, ¿no? Si por ahí lanzas líder, ¿no? Lo puedes lanzar líder, vas ganando de repente las dos, otras dos ubicaciones. Lanz, lanzas líder en el puente desvencijado y vas a tratar de dejar espacios para que tu oponente, a la hora que lance otras cartas, puedas tratar de copiar la mayor cantidad posible de cartas en las otras ubicaciones. Y pues ya líder, si se muere en el puente, no hay ningún problema. Pero esa es una forma de jugarlo a líder, lo cual lo hace también muy interesante en, para ese tipo de situaciones en esta ubicación. Y ahora, muchachos, la carta por excelencia que va a ayudar a que tú puedas evadir. La habilidad o la destrucción de esta ubicación Va a ser Armor Claro que esta habilidad de Armor es para Tanto para ti como para el oponente Es como que también le estás haciendo un favor al oponente Pero digamos que si tú vas a tener mejor sinergia Porque vas a tener cartas que van a ir con Armor Entonces esta carta ahorita Es una de las más usaditas que hay Sigamos bajando acá en Marvel Snapson Acá como les decía, acá hay algunas cartas también que te ayudan en el tema de la destrucción para los mazos. Y este para mazo Galactus también interesante. ¿eh? Para poder tratar de, de destruir a Electro. Que Electro para que te deje molestar con la restricción esta de su, de su eh, habilidad continua. ¿no? Entonces ahí también está buena su ubicación para lanzar Electro. Y de repente lanzar Galactus al final. No sé. O en turno 5 de repente. Donde el oponente eh, tal vez no va a jugar nada. Porque ¿qué pasa? En esta ubicación... Generalmente se va a tener que jugar al final del turno no? En el turno 6 Entonces si tú ves que el oponente no está jugando nada lanza Galactus en turno 5 Y puedes obtener la victoria Que si Galactus se encuentra solo en esa ubicación Pues ya está Ya ganaste la partida Se destruye todo lo demás Y estás feliz y contento Así que esto de acá esto ustedes que están viendo acá es un gran combo ahorita para quienes tengan porque ahorita muy poca gente tiene realmente el mazo de Galactus. Ahora, vamos bajando aquí y vamos a ver que hay otras cartas que también pueden ser alternativas para poder usarlo. En este caso Doctor Octopus es una carta que yo no he jugado la verdad mucho, a pesar que la tengo ahí, pero es una carta súper interesante porque es coste 5 viejo y tiene 10 de poder pero eso no importa porque la, la verdad lo que importa Octopus es que si es su ubicación está vacía, la del puente desvencijado tiras octopus agarra cuatro cartas del oponente ya que la ubicación está vacía de su lado y esas cuatro cartas todas esas juntamente con doctor octopus todas van a explotar en esta ubicación no va a quedar ninguna entonces tú quemas una carta de tu parte y le quemas cuatro cartas al oponente de su lado entonces eso es un gran valor que puede hacer incluso que la partida se termine ahí mismo que el oponente tal vez se rinde y por esa razón yo te diría o te aconsejaría que tal vez tires Snap primero. Si es que ves que todo está bien. Si es que ves que, eso, que esa eh, estrategia te va a servir y ves muy óptima. Tiras Snap y luego tiras al Doctor Octopus. Jalas cuatro cartas y le destruyes la estrategia. Y si el oponente se rinde pues ya le quitaste un cubito más al menos. Luego, Mister Fantástico digamos que es una opción viable. Porque pues puedes tirarlo al, al, al lado adyacente donde está su ubicación y estás dando dos de poder. Claw también es una opción viable siempre y cuando no salga a la izquierda la ubicación. Recuerden que si la ubicación esa sale a la izquierda pues Claw solamente les va a dar a lo que está a la derecha. No todo lo que sea a la derecha y si está a la izquierda totalmente no hay forma de que puedas hacer nada con Claw. Ahí tiene un punto débil Claw. Luego tiene esa profesor X que también es una carta interesante. Si quieres lanzarla en esa ubicación y no y el oponente no lanza nada más. Pues simplemente te quedas tú solo con esa ubicación y la ganaste la ubicación también. Así que está súper interesante. Incluso puedes lanzar tal vez alguna otra carta. O si tenías una carta sola de repente ahí en esa ubicación. En turno 4 de repente justo te queda una carta solita en tu ubicación. Y pones a Profesor X ahí. Y entonces no se va a destruir nada porque igual Profesor X impide que se destruya. Así que una muy buena carta también para poder digamos añadirla a tus mazos. Muchachos aquí les muestro este masito que he hecho acá ahorita que es un mazo bastante clásico de continuos excepto que tiene una cartita acá que es Goose, esta carta puede llegar a ser muy incómoda, a mí me encanta mucho jugar este gatito la verdad porque esta carta puede llegar a ser muy incómoda para el rival si es que la pones en una ubicación que no sea el puente desvencijado, imagínate que te toque el puente desvencijado, el oponente no quiere jugar ahí, tú pones a Gus en otra ubicación y luego el oponente tal vez en el último turno no va a tener opción de jugar en esa ubicación donde, donde quiere jugar de repente alguna carta grande y va a tener que escoger otra ubicación y de repente lo hace jugar más incómodo y tal vez no tiene otra alternativa que escoger el puente desvencijado. Entonces por esa razón es que Gus, aparte que tiene un efecto continuo, o sea puede ser bosteado por Spectrum también sin ningún problema, son eh, cosas interesantes, eh, digamos que Tech por ahí o Contra que tú puedes tratar de eh, o te pueden ayudar, se podría decir, para que el oponente juegue más incómodo en los últimos turnos. Parece inofensivo este gatito, pero la verdad molesta bastante, ¿sí? Ahora, por el momento estoy poniendo acá Colossus, que es una carta que se puede quedar viva al final, del, al final ¿verdad? del turno este, al último turno, digo de al final de toda la batalla en el mismo puente desvencijado, luego tienes Armor, que es una carta que me puede dar eh, chance de poder jugar de repente en caso no tenga Colossus, me da chance de jugar también en ese lugar, en esa ubicación y puedo poner eh, Ant-Man, No-Goose y Lizard de repente, ¿no? Entonces acá Capitán América también que puede cumplir una puede cumplir una función buena de estar bosteando al resto, pero sin caso no me convenciese mucho Capitán América, acá lo que haría sería poner tal vez al Mr. Fantástico ¿no? que también sería una carta interesante de ponerla, pero voy a ver, voy a testear a ver qué tal me va, yo creo que Capitán América es buena cosa, Cosmo también pues últimamente se están jugando muchos revelarse, ¿no? entonces Cosmo también está muy interesante acá para que se pueda jugar Está muy bueno, muy bueno, la verdad. Cosmo, aquí como siempre, es un continuo también que vale bastante. Tienes a Warpath si es que solamente vas a jugar en dos ubicaciones. Acá tienes a Profesor X, lo que le hablaba del tema de tomar la ubicación en el caso el oponente no haya jugado nada todavía. Claw para darle bosteo también a la ubicación. Tienes Spectrum para darle bosteos a los demás. Y tienes al final Destroyer, viejo. Mira que a mí no me gustan nada la, la, las cartas píxeles, pero estoy tratando de ver si las puedo querer un poquito y pues le estoy dando una chance al, al buen Destroyer acá. Es que la verdad me da mucha, mucha. Risa, este esta variante de destroyer me parece muy graciosa. ¿eh? Es un muñequito todo inofensivo. El destroyer ahí tratando de dominar el mundo, pero bueno, vamos a ver qué tal va ese mazo. Vamos a hacer un par de partidas y vemos a ver qué tal va la cosa. A ver, muchachos, comenzamos entonces con un robo medio F. La verdad, vamos a ver. ve nos ha tocado puente desvencijado. Ahorita vamos a ver qué tal nos va ahí. Perfecto, sale, sale Quinje Uy, también, ok, este man debe estar jugando Dinos, Aero, ojo que esas cartitas También molestan bastante, justo en el Santorum, eh, bien Vamos a jugar acá Lizard porque no tenemos de otra Ahorita, tenemos que comenzar a jugar algo Me gustaría jugarlo Lizard solito acá Pero igual, si no tengo armor ¿Qué puedo hacer? Es un problema Ok, muy bien, ambos jugamos en ese lado Este man tiene Darkhawk, ¿verdad? Ese es el mazo de Darkhawk, va a ser un poco complicado Por ganarle Yeah, y mira, oye, qué complicado, eh. Qué incómodo esto. Qué incómodo esto, viejo. Mm, mira, yo podría llegar a ganarle al menos la ubicación del medio. Si es que pudiese poner Claw a la izquierda. Bueno, tengo para. ¡Ay! Va a poner Sanspod, ok. Ya. Acá, por ejemplo, mira, esto, por ejemplo, es una, una muy buena jugada. Acá hay para... Para destrozarle el Sunspot. Listo, se va a morir. Acá se muere Sunspot y no se va a morir Coloso, supongo. ¿Ves? Coloso se queda vivo. Esto está bueno esto. Eh, yo creo que acá está para poner Profesor X, ¿eh? Porque claro, acá no me va a ayudar. ¿Profesor X me puede ayudar a tomar la ubicación? O sí, pues, que este es lo único. Si es que el man juega a la izquierda, perdí. Pero si no... Mira, acá por ejemplo... Perfecto, acá hay un ejemplo perfecto de cómo se puede tomar una ubicación... El problema es... Y acá puedo jugar sin problemas el... Puedo jugar Destroyer acá al final, ¿eh? Ya no importa, viejo. El problema es que él puede ser que tenga él, puede ser que tenga acá el, el Dark Si tiene Darklo me puede ganar acá. Pero vamos a tomar el riesgo. Vamos a jugar Destroyer. Vamos a tener que destruir todo lamentablemente acá. Y finalmente pues veamos qué es lo que va a pasar. Porque este es el turno final ahorita. Ya no hay más. Ya sale Capitán América, va a bostear, viejo F, destruir, destruye todo. Queda solamente ahorita 15 puntos de poder ahí. Vamos a ver, vamos a ver, no se puede destruir dice, se queda ahí. Aero que no hace nada, Rockslide viejo y hemos quedado, hemos ganado la partida por Cuatro, cuatro puntos de diferencia, ¿eh? La ganamos, nos la llevamos, ¿eh? Interesante. Gracias al buen destroyer pixel viejo que ha venido fuertísimo. Esta, este, este pixel da más miedo que la variante, que la carta original. ¿eh? Vamos en la siguiente partida, hemos robado. Nuevamente nos sale Santorum. Ay, ay, ay. Acá Colossus, no sé si vamos a ver qué sale en esta ubicación de acá. No salió nada, pero la tercera puede ser que salga, ¿sí o no? La tercera puede ser que salga el puente, así que vamos a lanzarlo Colossus de todas maneras acá. Por si acaso. Vamos a tener ahí. Muy bien. Salió también el Sunspot. Vamos a ver. Dime que sale Puente. Por favor, Puente. No salió Best View. Ok. hay que tener cuidado acá. Ay, Dios. cielos. El Best View todavía se va a transformar después de... En el turno 4. En el turno 4, ¿no? El problema es si se va a transformar en el Santorum. Si se transforma en el Santorum, complicado. Aunque yo... Puedo hacer esto y puedo irme con Clo después, pero no creo que vaya a ser suficiente. ¿eh? Igual él va a bajar algo acá, ¿no? Podría poner. Es que Cosmo acá me parece que me va a beneficiar más porque de ahí voy a jugar Destroyer. Voy a hacer esto porque el de hecho que va a jugar ahí. Oja, ojalá. Sabu, muy bien. A ver, ¿en qué se va a transformar? En y se transformó Interesante mm, Ya yeah. Aquí está para jugar eh, Warpath Warpath está para jugarlo acá, la verdad, ahorita Sí, Warpath está para jugarlo ahí Él sigue jugando en ese lado Drácula Omega Red Uy, uy, uy Se pone complicada la cosa acá, eh No sé si debería jugar Profesor X acá ¿Qué es lo que va a bajar? ¿Qué es lo que voy a bajar yo? ¿Qué es lo que va a bajar él? Mira, me la voy a jugar y voy a poner Profesor X en este lado. No queda de otra. Si sale bien, si no, también. Él, él es muy seguro que va a jugar a la derecha también. Pero no sé qué, tan, no sé qué tantas cosas va a jugar. Eh, no puedo hacer Spectrum al, con Cosmo ahí. No me va a ir bien. Pero... Veamos, acá la vida está hecha de riesgo viejo. Seguramente vamos a tener que jugar a Destroyer nuevamente. Pero veamos qué es lo que nos va a salir también. Aparte de con Profesor X, si vamos a jugar Destroyer, sí, pues estamos bien. Con Cosmo se puede jugar Destroyer libremente. No va a haber problema. A ver, el oponente le está pensando. Va a jugar a la derecha, va a jugar al centro. No tiene otra opción. Si juega al centro, se queda con la mano llena. Muy bien, vamos a tratar de hacer. Uy, dime por favor que se va a poder. Bien viejo, Profesor X no deja jugar la Jubilee, perfecto Está perfecto totalmente ahí, Profesor X haciendo lo que tiene que hacer Sale Klopp a ponerle más todavía condimento a la cosa Entra Magneto que no va a poder hacer nada Ahorita está complicado, el problema acá va a ser la cantidad de poder de eh, A ver, él ya no puede jugar nada, yo puedo llegar a 19 de poder Pero el problema es ese Drácula que está acá él tiene dos cartas en la mano, viejo Puede ganar, sí Ahorita tenemos una diferencia Hay 12 de poder de mi lado Y de su lado debe haber 3 de poder de diferencia O sea, en, en el centro 3 poder de diferencia a favor de él Y en mi lado va a haber 12 de poder de diferencia a mi favor Pero va, va a depender lo que Drácula robe Entonces, vamos a jugarla al final Vamos a ver qué cosa sale Yo estoy jugando acá de una vez este man Destroyer ahí En realidad, ah, perdón, perdón, 22 ¡Oh! ¡Oh, oh! <risa> nuevamente Destroyer Carreándolo todo viejo Destroyer nuevamente Carreándolo con su gran poder ¿eh? Y este man ha tenido el 50-50 qué raro que haya tenido Gus acá Pero puede ser que haya tenido el Infino No, porque le quedó, tenía solamente dos cartas Y descartó justo Gus ¿eh? Pues bueno, todo bueno eh. Si le salía el Infino ahí me ganaba la partida A ver, comenzamos entonces Ya, turno 6 Ok, salió el Elysium ahí. Eso nos puede gustar. Vamos a lanzar a Capitán América acá. No hace no daño lanzarlo aquí al capi, al capi. El Capi, tu Capi, mi Capi, nuestro Capi. Vamos a ver. Sale el Capitán. Sale Cosmo, que no me molesta. Ahora veremos. Londres Siniestro. Ajá. Acá no se decía ah, bueno para mí lanzar Cosmo, incluso. Voy a lanzar de acá. Él va a duplicar, ¿no? ¿Ya? Drácula, obra Drácula, ok. Mm. Mm. Simplemente podría poner esto acá. Claro, lo que podría hacer es tratar de esforzar a que Spectrus salga en los dos lados. ¿Ya? Podría haber un buen bosteo ahí. Vamos a ver. Vamos a tirar Clo ahí. Que él siga duplicando nada más. No queda de otra. ¿Cazar? ¡Cazar! Ya, viejo. Uy, Profesor X está muy tentador aquí, eh. Profesor X está tentatore. El problema es que para acá se va al diablo. A ver, espérate. Se va el diablo war para acá. Esto va acá. Taco, me encantaría, viejo jugar? Es que no me queda otra, tengo que jugar este Profesor X acá. Si lo juego ahí, no pues me corto yo solo. En ese caso mejor hago esto. Y hago esto. Ya salen las dos ubicaciones. Vamos a hacer esto así. No va a jugar nada. ¿Qué va a jugar entonces? Tiene sido cartas en mano, eh. Ay, ah, ese está muy lindo, viejo. Esto está precioso. Ah, espérate. Sí, pues todo se duplica Uy, qué lindo esto, man ojalá que, se, ojalá, que esta, ojalá que esta jugada se llegue a hacer Spectrum sale al final y bostea todo, ¿verdad? Uy, uy, uy Dime que se puede, por favor Sí, es que el problema es que si snapeo acá De repente se rinde Entonces quiero que esta jugada llegue hasta el final, viejo Porque está linda Vamos ¿Se puede o no se puede? Ya Vamos ahí Salimos Drácula no se va a poder bostear fuerte dos veces, ¿eh? Solamente puede lanzarse una vez con Infinite o nada más. Puede ser más. Ahora vamos a ver qué hace. Listo. Bosteamos. Bosteamos con Spectrum también. La cosa fuertísima acá. Hasta ahí. Hasta ahí está todo perfecto. Ojo que él también comienza con los combos, ¿eh? Eso también está complicado. ¿Cuántas cartas le quedan? Dos cartas nada más. O sea, tiene para descartar justo las dos. ¿Ya? Ya, bueno, bueno, bueno. Ahorita todavía hay... Cosa complicada ahí. Y finalmente, ¿qué cosa va? ¿Qué cosa? Ok, Squirrel ya. Y también se va a bostear. Ahora solamente le quedan los 15 y 20. Pero oh, viejo. Ganó. Mira el, el clo. Ha visto cómo ha carreado con esos 6 puntitos adicionales. Si de tener ubicación, aún así este mazo se sigue manteniendo bastante competitivo. Estoy en el rango 82. Ya, ya, ya hemos ganado 4 cubitos ahí. Ha sido una jugada bastante bonita independientemente como les decía de la ubicación eh Bien muchachos, entonces como pueden ver Este masito de acá está no solamente divertido Muy competitivo, no solamente He demostrado que en las ubicaciones se puede desenvolver Bien, en este caso la ubicación nueva que ha salido Sino también en las demás ubicaciones Puede estar ganando cubos sin ningún problema Buen masito, muy contundente Muy bueno, sobre todo que ahora están saliendo Muchas ubicaciones que tienes que destruir cartas Entonces por ahí coló sus armor ¿no? eh, Es más, va a haber una Proliferación seguramente de cartas eh, De mazos de descarte debido a esta Gran cantidad de ubicaciones que están saliendo con relación a la destrucción, entonces el que tú tengas armor, Colossus, cosmo va a ser que estos mazos, si es que te toca contra un mazo de destrucción, le bajes bastante la moral y subas más bien tus probabilidades de poder ganar en combate, y otra carta que me estaba olvidando de mencionarles que también es muy buena para ese tipo de cosas, va a ser magneto, es una muy buena carta que en turno 6 si en caso no dispones de aero, la puedes lanzar y puedes arrastrar pues cartas de 3 y de, 4, y de coste 4 las puedes arrastrar todas ellas al lado izquierdo y con eso podrías también obtener una victoria, obviamente tu Magneto también Se va a morir, pero pues imagínate Les puedes eh, destruir cuatro cartas Al oponente si es que no juega nada en esa ubicación Así que Magneto acá vendría a ser También una muy buena opción para este Tipo de ubicaciones, si has llegado hasta aquí Yo te agradezco bastante, cualquier duda o consulta Que tengas ya sabes que aquí tienes la caja de los comentarios Para que sin ningún problema puedas hacer Tu comentario o tu pregunta y con eso yo pueda tratar de ver si la puedo resolver También recuerda que tenemos el canal de Discord Ahí el enlace se encuentra en la descripción de este Video y todos los días de lunes a viernes, estoy realizando transmisiones en vivo en la plataforma morada ustedes pueden ir ahí por las noches y también si tienen cualquier duda o consulta en vivo la pueden hacer y ya saben ahí estaremos para contestarles, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti